Con el señor. chapote, chapote. ¡Hola, soy Chapote! ¡Digo, colega! ¡Hola, soy Chapote! ¡Digo, colega. cómo están ustedes! ¡Qué bonitos todos! todos! prendiditos. ¡A todos! Ah, bueno. ah, bueno, <risa> ¿Quién es? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién sos, Montacú? ¡Ah! Juega al básquet todo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo soy ah, ah, ah. <risa> <Wow, wow. risa> <risa> Cha peluca! ¡Chapote! bien <risa> natural! <risa> ¿Cómo están? ¡Bien, bien. chapote! ¡Bien! Este nota también. ¡Oh! Tenemos una nueva sí. <risa> visita sí, Chapote, quiero, viste mira, lo que pasó. Si yo... Chicos, que está la puerta abierta? Entra cualquiera, ¿qué onda? ¿Cómo no, no le avisan a Chapote no, no, que había un chico. compañerito nuevo? O sea, estás... tenés una camisa, en la carrota, ¿Pasé que te sientas? Sí. <risa> y, no, acá sí. Sí. sí, sí. sí. sí. Bueno, chapote, el CBU. ¿El CBU el qué? No. Este chico chico está dale, ¿El CBU el, o, el... El o el currículum? ¿El CBU? El CBU es para. La guita, ¿No? para... Uh, uh, que... para qué lo no corrigen al aire, chicos, no. no. Ay, perdón. No, no Chapo, es no, que no, se te fue no, una burla. No, no. no. Se ve. No, es que no, estoy pensando sos... más eso. De... Se ve un buen pibe, iba a decir, sí. pero... Escúchame, yo lo que te quería contar sí. es que Peter es un amigo... <coughs> de... ¿Peter se llama? Peter. ¿Pedro? Pedro. No, pero Peter. Pedro. No, pero Peter. Peter. Amiga me Peter. dicen así. Mi Peter. papá guarda que va a romper eso. Escúchame, eh, Cato se tomó unos días... Sí. ¡Ay, son sorry, Mario! Estresadísima. Estresadísima. No, no, gracias. me acaban de ¿no? no Se vienen los Walt Disney. Se vienen los Walt Disney hace poco. Ni me hablé, Chapo, ni me hablé. Y ahora, ¡ay, sorry! Indignada. Que se tapa, que le agarre el rubio como la Susana Jiménez, te, le, le pone los albinos nuevos eso para que claro, agarre claro, claro. la cuestión. Mirá, Chapo, creo que la... te... oh. Ah, no, no. Ah, bueno, listo. En un esfuerzo de producción. Bien. Parece que ya te podés sentar, che. Chapo. Oh. ¿Qué pasó? listo. ¡Ay! Oh, ¿Cómo cambió la voz, Chapote? Ah, sí, la corbata Acá ¡Ah, una corbata! Listo, ya ¡Ah, está. le queda espectacular, Chapote! ¡No! Da mucho ¡Mirá más lo serio. que son esos panelís! No, sí. Bueno, la, la civilización ecuménica de no. los lagos Pirineos ¡Pero es mucho. Pirineos, escúchame, no, no, no hace falta Tampoco tan formal esto No está fácil Es para igual, todo No está Como un recreo ¿No? Y pero... <ríe> pero viste Así son las cosas y de cerca me da más miedo. Hacés <risa> sí, bien, no le da A... diciendo, Pero me da miedo de Luciano Castro no, el otro. ¿Cómo? <risa> que te... Gonzalo José. Como después, ah, de después de la pandemia. Y dos cascotazos. Y... Peludo, dijo. Y la fiebre amarilla. La fiebre amarilla. La malaria. Por favor. Qué el... <risa> <risa> <risa> ¿Qué pasó? No, ¿Que no existe? Sí. No, no, hermoso, esta sola. ¿Sabes que esta Ay. semana? Re que te, te, que te, que ese señor está pintado! ¡No sé! ¡Están pintados el eh. que... ¿Pero qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Quiero que me levanten? ¿Qué pasa? No, no, ¿Quiero, Quiero que, que, lima, me... que me levanten? no ¡No, no, ¡Quiero que me levanten! me levantan ¿Llegaste y no hablaba? Ah, ¡Y se lo va a morir! Está muy mal de salud. Cuando llegaste y no hablaba, eras tímido, pedías permiso y ahora son valientes. ¿Cómo es la cosa? Uy, oh, están picudiendo. Ese tipo de barra, mae, que tiene todo. ¿Y Bonia ¿Y cómo <risa> era? Chicos, es repico. ¿Y Bonia cómo era? Me siento re No, digo, no, eh? no chicos, que chico. chico Sacamos de ahí. De ¿Con qué vinimos, Chapo? Mira, viene para decirle solamente a Orne. Oh, sí. Y no, a la no, pintura no, no, no, que la Sí, al fondo decorado. <risa> chistes, señores, señores. Sí, me sí, gustan Ay, los sí, chistes. me decido eso antes llega un pueblo o eh, un, un circo lleno de enanitos o personas bajas como se le dice ahora que antes eran enanitos sí. bueno, Payaso, es todo sí. maravilloso Genial Vale esa noche festeja, sí. pum Se llenó el pueblo Se van al único bar que había Se pegan un pedalín ah. Se borran fiesta, sí. Pum, pata las dos horas Estaba así Entra en un momento Tres de la mañana Un borracho así oh. abre la puerta Un enanito en la barra Dos tiraron al suelo Tres en el billar sí. Uno dando así Vuelta ¿me el vendrán, sí. ah. Y se lo borracho ¡Sí, loco! ¿Quién desarmó el metegol? No. Yo lo banco, yo lo banco, A pesar de hostilidad, yo lo banco. No, no ¿Lo me parece. No, no. Sí, no a ver cuál es el próximo. Llega un, llega un, el abuelo, un abuelito, le está diciendo, doctor. ¿Sí? ve, doctor? ¿Yo al primero? Sí. Llego bien. ¿Al segundo? Ouch. Me cuesta un poquito, pero llego ya. ¿Cómo voy? Al tercero... No hay manera, le pongo todo el empeño, pero no llego... Ese pero el dice, pero... ¿Para qué quiere llegar al tercero? Es porque ya ahí vivo yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! la caja Sí. Oh, Cosas que no deben peligroso. hacer no. Bueno, Nunca se debe a hacer eso. Si algún día te salí antes del trabajo Y vaya, no, no, no vaya a tu casa ¿Por qué? Da una... Porque se puede pasar ¿sí? con este señor a ver Que llega ¿Sí? y está la mujer Como Eva Así, ah, pero totalmente qué qué Sí, la libertad Sí, ponele, pero qué haces así dice. Bueno. ¿Qué haces así a esta hora? 4 de la tarde viendo esperando ver para todo porque era las 4 de la tarde claro Estaba, y así Newdy dice que ella no sabía qué decir es que es que no tengo ningún vestido ah no tenés ningún vestido no tenés ningún vestido hace así el ropero mira todos los vestidos que tenés oh. un vestido dos vestidos tres vestidos buenas tardes cuatro vestidos, vestidos. Sí. sí porque Ay. El mismo señor sí polis. Llega a los meses Pe. Otra vez, ya se había recompuesto la pareja Que llega le las la ese hombre Se había recompuesto la Y pan, sí. llega temprano La mujer también así, nude oh, Así, oh, tapadita, eh. otra vez ¿Qué onda? Bueno, ¿Qué pasó? Una ¿Qué onda Marta? Y no, dice Marta Lo que pasa es que estoy un poco afiebrada No me siento bien Ah, bueno, ahora te preparo un tuntecito, qué sé yo El nene más chiquito la agarra y le tironea de abajo Y dice A Coco en el opero ¿Cómo, mi amor? A Coco en el opero Ay, no Coco en el opero Abre la puerta Su mejor amigo También desnudo y Dice Pedro, mi mujer enferma Y vos me asustas a los nenes ¡La gota le encanta gota gota! ¡Gota gota gota Wow. ha sido invitado a México a un festival wow. en serio wow. festival Chapo, bravo, el mejor mejor. de artes escénicas en Celaya Guanajuato oh. che llevadlos pero Pixi, qué éxito impresionante Chapote eh, eh sí, me queda Chico Mendoza sí, el me abordando wow. Sí, no sé si son las harinas o el talento pero no, no. wow estoy haciendo. no necesitas un asistente eh Sí, yo ya con mi novia, pero bueno, no tengo... Ouch. No parece... Pero Ouch. por ahí para, ¿viste? Para eh, asesorarte, guiar, guiar redes, a redes. Sí, de novia, yo necesito <risa> novia. novia. <risa> pero que me asesore, casada, que tenga una con... novia. Ah, pero estoy, estoy casada. Entonces, bueno, pero chicos. <risa> <horas>. <risa> pero Hola, México. Para. Pero qué hizo México. <risa> es todo el mes de <risa> octubre, vos. ¡Jimmy, sí! Bon, ¡Todo que, que, todo, ture, <laughs> todo, ture. todo ture. ¡Ah, bueno! ¡Todo Vamos a hacer una cosa sí. eh, En un minuto hacemos el cierre Pero Dale. tengo que decir esto, te lo pido por favor Porque ¿Cómo? en septiembre el postre y lo pone Lomoro, llévate un balde de tres litros Lomoro, sí. vas a un balde de un litro Casata, por solo 1.500 pesos Lo Moro auténtico sabor artesanal Muchas gracias a nuestros amigos de Lo Moro. Ahora sí, Chapo, todo tuyo Homenajeando a México! homenajeando que voy para allá! Prepárense, tequila, los tacos! Sí. ¡Se va Vamos. a acabar la harina todo! ¿Eh? Vengo conmigo! vengo para acá! Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Usted cuando es? quiera lo y con esta la pausa. Y con esta okay. A ver, música, maestro. Sí. No entendí. ¿Pasamos? ¡A ver todos! ¡Qué bonito es para todo! Ah. ¡Qué bonito es para todo! Ah. Y quédate con nosotros. ¡Qué bonito es para todos! Pero el más Cara dura Sin duda alguna Esa amadeo en sus minutas Ay, chicos. Qué bonito es para todos sí, sí, sí. Qué bonito es para todos No pueden hacer, yo no la veo Qué bonito es para todos Una sola cosa tienen que hacer Pero no has tirado algo difícil. No, que está pensando porque ya no está nuestra cata Claro Es la cata Gente. Sí. El loco nos ayuda para que no nos vayamos por la tangente. Sí. Los camarógrafos, la producción, la dirección y el Juven. Y este quiere. No. ¡Qué bonito para todos! Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Qué bonito para todos!